tutoriales interlaus news presenta cómo finalizar tareas en segundo plano en nuestra pc hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar a finalizar tareas en segundo plano en nuestra pc aunque tengamos todos nuestros programas cerrados todo el tiempo se ejecutan aplicaciones o tareas en segundo plano lo que hace más lenta nuestra conexión de internet y hace más lenta nuestra pc ya que consume mucha memoria ram Comencemos vamos a la barra de tareas, y en un lugar donde no tengamos ningún programa, hacemos clic con el segundo botón del mouse Y buscamos donde dice administrador de tareas y hacemos clic Hacemos clic donde dice más detalles Vamos a la pestaña procesos, aquí están las aplicaciones que se están ejecutando y los procesos en segundo plano Importante no cierren las aplicaciones que no conozcan porque pueden afectar a su computadora Vamos a ir cerrando las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano. Hacemos clic con el segundo botón del mouse, sobre la aplicación que deseamos cerrar. En este caso Google Chrome, y luego hacemos clic en finalizar tarea. Repetimos esto con todas las aplicaciones, que querramos finalizar el proceso de ejecución en segundo plano. También es importante controlar que programas se inician cuando encendemos nuestra PC. Ya que ralentizan el encendido y el rendimiento de la misma. Para ello hacemos clic en la pestaña inicio y aquí podemos habilitar o deshabilitar las aplicaciones que queremos que inicien al encender nuestra PC. Para ello hacemos clic con el segundo botón del mouse sobre el programa que queremos deshabilitar y luego hacemos clic en deshabilitar. Repetimos el proceso con todos los programas que querramos deshabilitar. Cerramos el administrador de tareas. Ahora escribimos en el buscador de la barra de tareas, aplicaciones en segundo plano. Hacemos doble clic. Acá podemos desactivar todas las aplicaciones a la vez, donde dice permitir que las aplicaciones se ejecuten en segundo plano, o podemos desactivar una por una, y elegir cuál queremos dejar activa y cuál no.